Muy, muy útil también para nosotros como estudiantes de ciencia, como tener una, una, eh, una forma alternativa de hacer ciencia, como que se sale un poquito en, del paradigma tradicional y eso, eso me parece muy interesante. Eh, la parte de explicar como los sistemas ecológicos a través de, de la complejidad eh, me llamó mucho la atención, entonces, bueno, gracias. Buenas tardes, eh, mi nombre es Alexander Durán, estudiante de Biología, eh, eh, lástima que en, en primera instancia Lástima que no le pudimos quitar el velo A muchos de nuestros profesores Gracias al profesor, se le quitó ya Pero cuando por ejemplo Nelson Nos, nos, nos hizo la introducción A los sistemas complejos Varios eh, de mis compañeros Y yo pues en, en varias de nuestras asignaturas eh, Empezamos como a discutir Con nuestros profesores acerca de Que no podíamos ver las partes Sin, sin mirar las interacciones Y entonces estamos en ese momento, en una batalla campal, prácticamente, por estas ideas innovadoras de sistemas complejos. Eh, Carlos, nos enseñaste también que, que no solamente los, el modelar eh, nos, nos permite más como eh, percibir mejor o entender mejor los sistemas, más que predecirlos. Nos permite eh, ver eh, la, eh, la dinámica de los sistemas, las relaciones y la importancia de ellos en los sistemas. Eh, me dejo un poco frustrado, eh, como el profesor dijo, que um, o sea, o sea, a, aplicar un poco eso a nuestra carrera de biología eh, pues sería aprender directamente a modelar y pues no creo que sea algo muy fácil de hacer. Pero eh, igual, no sé, o sea, igual el, el incentivo queda pues, ¿sí? para poderlo proyectar nosotros mismos en nuestra carrera, sobre todo en evolución, filogenia, muchos tipos de, de temáticas. Y pues no, muy agradecido con eso, con, con usted, eh, por introducirnos en, en, en esta nuevo, nueva manera de hacer ciencia, ¿sí? que va a cambiar, eh, para mí esto va a cambiar eh, de aquí en adelante a todos los científicos, yo creo que del planeta, que conozcan esta nueva manera. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes, eh, yo soy Cristian Camilo, estudiante de noveno semestre de Biología. Eh, Carlos, digamos que mis intereses investigativos desde hace algún tiempo han estado encaminados hacia la paleocología, hacia la ecología del pasado, eh, obviamente hay una gran cantidad de interacciones que, que, se, que no se desconoce y pues digamos que a la gente que hace paleocología actualmente pues a veces los vuelve el ojo, si conocer un ecosistema en la actualidad es complicado imagínense lo que puede ser en el pasado, entonces yo creo que a través de los sistemas complejos podemos llegar a tener un acercamiento mucho más preciso de lo que pasó antes en la Tierra. Eh, digamos que nos interesa mucho conocer lo que pasó antes, mirar lo que está pasando ahorita y de pronto tener indicios de lo que puede llegar a pasar más adelante. Entonces yo creo que a través de los sistemas complejos, pues, como le digo, podemos llegar a tener una aproximación mucho más acercada. Eh, muy agradecido por, por estar en este evento, gracias por estar acá, por haberse tomado el trabajo de venir desde México, a compartir su conocimiento con nosotros con los profesores, venir a motivarlos eh, y pues ellos también tienen la gran responsabilidad y la hora de seguir haciendo investigación y de seguir motivando a los estudiantes gracias sí, bueno, buenas tardes nada más un comentario eh, sobre la paleontología <risa> dime eh, que, que, que, bueno lo que mencionas es muy relevante eh, que, que no, es, no es posible saber qué fue lo que pasó, pero lo que sí se puede hacer es qué, qué es lo que pudo haber pasado. ¿no? Dentro de todas las cosas que, que pudieron haber pasado, todos los escenarios posibles, cuáles son más congruentes. Entonces, eh, digamos, de manera similar con, con las redes bulianas sanatorias, ok, no sabemos exactamente eh, las redes genéticas que, que rigen a, a, a los organismos, o, o, bueno, hace, hace 40 años no se sabía eh, de manera similar, ahorita no tenemos datos, pero sí podemos explorar, bueno, vamos a preguntarnos to, to, to, todos los escenarios posibles, cuáles son congruentes con los pocos datos que tenemos, cuáles no. Entonces, en base a, a esas clases, esas familias, esos eh, en, en, en conjuntos de escenarios posibles, sí podemos eh, llegar a ciertas conclusiones que, aunque no sean tan acertadas como un modelo eh, con, con, con datos completos, pues va a ser mejor que... que eh, eh, digamos, eh, estar tratando de adivinar la, la, la de los... Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Andrés Cardoso. Para mí siempre fue grato de pronto agradecerte por tener la amabilidad de ver venir acá. Agradecer al profesor Nelson por habernos permitido de pronto este curso. Y algo así como... Una recomendación que de pronto no sea la primera vez que venga, que vala, sea que venga más a menudo y que de pronto la universidad también como que siga implementando más estos cursos cada día más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles, estudiante de Biología. En primer lugar, pues quiero darle las gracias a usted y al profesor Nelson por darnos esta oportunidad de conocer estas nuevas alternativas desde la ciencia, como lo decían mis compañeros. Eh, bueno, en mis intereses, eh, me interesa mucho la parte de genética humana y me pareció muy interesante lo que decía esta mañana sobre las redes polianas y las aplicaciones a enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, eh, cáncer gástrico, que es uno de los más comunes en el mundo y hoy día se hacen estudios en los que se descubren genes que se encuentran más implicados en esta enfermedad, entonces no sé qué tan posible sea eh, aplicar por lo menos modelos en redes de regulación génica, para enfermedades como esas que son tan eh, comunes hoy en día, lamentablemente, y también poder aplicar a enfermedades que no, no estén tan estudiadas, entonces eso me parece bastante interesante y pues una vez más muchas gracias por, por el curso, muy, muy chévere. pues bueno, con alegría esto es muy chévere porque este ha sido un espacio en mi vivencia en esta universidad realmente interdisciplinar y luego agradecerles a ambos, al profesor Nelson que se tenía lo de la complejidad bien guardadito también. y luego solo con sus estudiantes y por supuesto a, a, a Carlos Puro por la capacidad pedagógica para plantear unos temas de, de áreas de la biología de manera tan comprensible para personas que somos de otra área. Es como una forma de difundir saber y de hacerlo más cercano, asequible a gente de otras áreas. Luego, mmm, luego de los gozosos, eh, me llama mucho la atención que la biología se percibe como la ciencia fundacional de la complejidad, en el sentido de que antes era la física, la física, la abstracción, el reduccionismo que implica era como, como el modelo de ciencia, entonces todas las demás ciencias tenían que acercarse a la epistemología y a las metodologías de la física, la importancia de la medición matemática, etcétera, para ser ciencia. Tanto que Augusto Comte dijo, al fundar la sociología, que de lo que se trataba era de construir la física social. Aquí entonces la cosa cambió. Y cambió tanto que entonces nuestro profesor habla de la genética social. Y entonces quiero manifestar mi desacuerdo porque entonces seríamos como células. no Sería una concepción que ya ha existido en la sociología, una concepción organicista que no comparto. Somos seres cambiantes, autónomos, queremos cada vez más libertad, no somos genes. Aunque acepto que la sociedad se reproduce, pero no como se da la, re la reproducción en biología, también me llama la atención a propósito de similitudes y diferencias, me llama la atención lo de la estructura. Y mientras lo oía pensaba, la estructura es un concepto muy importante en ciencias sociales, tanto que hubo una corriente hoy llamada a, a, a decaer por una crítica así impresionante, que era el estructuralismo, el estructuralismo en política, etc., y que tuvo manifestaciones muy importantes en la antropología y en la sociología política, particularmente en Francia, el estructuralismo francés, o en lingüística, ¿no? O sea, sí, no sé. Eh, de modo que eso, eso, como esas similitudes, pues bueno, me llaman la atención y me pregunto quién copió a quién. Si primero fue el concepto de estructura en biología o en ciencias sociales. Pues bueno, finalmente quisiera recuperar el concepto de complejidad más allá de la biología, tal como usted lo ha enunciado, como una perspectiva que mira la totalidad y las interacciones de las partes entre sí y con el todo. Creo que con un concepto así fundacional podemos hablar y podemos establecer analogías y diferencias entre los campos disciplinares y demás. Eh, pues no, de verdad, con gran alegría, con gran interés, estuve aquí de una manera muy aplicada. Muchas gracias y por favor no nos dejen sin los videos. Sí, eh, gracias por sus comentarios. Nada más una aclaración. Eh, una disculpa si, si se entendió que, que la complejidad viene de la biología. Eh, eh, históricamente, como vimos, podríamos decir que viene de la cibernética y la cibernética viene de un grupo multidisciplinario de ingenieros, físicos, matemáticos, médicos, eh, sociólogos, eh, economistas, y, y digamos, se, se tomaron, eh, también biólogos, filósofos, eh, se tomaron las ideas de cibernética eh, eh, y después con, con el nombre de complejidad se empezó a establecer, principalmente en el Instituto Santa Fe de Nuevo México a menos de los 80, eh, por grupos de investigadores que estaban trabajando en, en el Laboratorio Nacional de los Álamos, donde se desarrolló la, la bomba atómica en los 40. Y pues ellos eran principalmente físicos, pero también había economistas, también había médicos, también había biólogos, eh, entonces eh, matemáticos. Sí, sí había una diversidad muy amplia que yo creo que no nos permite decir que la complejidad viene de alguna otra área, yo creo que precisamente viene de la interacción de muchas áreas distintas, yo creo que eso es lo que le permite eh, eh, construir estos puentes eh, interdisciplinarios, ¿no? Que, que no es precisamente, a, a ver, ahora todos vamos a hablar el lenguaje de la física, ahora todos vamos a hablar el lenguaje de la biología, sino que eh, personas eh, con transformaciones bueno, diversas de, de diversos campos, se que empezaron a desarrollar un nuevo lenguaje, que es este lenguaje. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Elvia Lucía, soy gerontóloga, trabajo en el departamento de psicología. En primer lugar, quiero felicitar al profesor Nelson y al doctor Carlos, porque me permitió entrar, venir a este a encuentro, este también a la dirección de investigaciones, me parece que es un encuentro necesario de interdisciplinaridad, me parece que en ese momento estamos varios docentes de varias profesiones y estudiantes y nos permite ver un abordaje integral, un abordaje complejo. Vemos también, mis áreas de interés son bastantes, donde mi área de la, del envejecimiento, cómo podemos mirar esa complejidad, esas interrelaciones, como también el área eh, a nivel de manejo de la plasticidad cerebral, viendo como esta diapositiva diría que pronto es un proceso adaptativo de robustez que hace que el individuo logre eh, pasar las dificultades a nivel de la plasticidad cerebral, logre rehabilitarse. También me llama un tema muy interesante, pues para mí es la prosocialidad, entonces desde la prosocialidad, ¿cómo puede hacer que una sociedad sea más prosocial, o sea, más... Eh, encaminada a ayudar al otro y hacerla más robusta desde esos términos, mirar cómo podemos manejar la integralidad también, algo muy, que me preocupa también, mirar la parte psicológica porque el comportamiento humano también es complejo, es impredecible, entonces cómo desde las diferentes áreas podemos manejar también redes, eso también es algo que me, me, me, me llamó la atención y me, me llama la atención de pronto tener redes con otras universidades, con otro conocimiento, lograr de pronto interrelacionar con, otra, con otras áreas y mirar de pronto ese crecimiento de la parte divergente que me llamó la atención del video, cómo lograr crear un conocimiento emergente cómo lograr afianzar esa investigación y ver como todas las áreas completas en un solo, en una, en un solo fin, que sea el, el profundizar en el conocimiento y tener también un bienestar y mejorar calidad de vida a la población. Gracias. Bueno, buenas tardes, Iván Meléndez, docente en el programa de Biología. Primero que todo, Carlos, muchas gracias por adentrarnos en este mundo tan complejo. <risa> eh, a Nelson también, muchas gracias. Estos espacios son los que necesitamos nosotros, los académicos, y ¿sí? eh, el fruto se verá dentro de unos añitos. Eh, el curso... A mí me invita a pensar de una forma diferente, a concebir las cosas de una manera diferente. Eh, me generó muchas dudas y eso me gusta porque a partir de allí voy a tener mucho material de trabajo ¿sí? en tratar de responder todas esas dudas. Eh, me, llama, me lleva a que aprovechando eh, las calidades que hay en nuestra institución, personal humano bien calificado áreas de sistemas en áreas de matemáticas en la física, química, biología a que conformemos grupos de trabajo y sobre todo eh, a mí sí me gustaría formar un grupo que trabajemos en cáncer desde todas las perspectivas, desde todos los saberes para tratar de como el objetivo final es como para prevenir esa enfermedad en nuestra población y yo creo que Así como se incluye entre los retos la diabetes, podríamos incluir cáncer también. ¿sí? Entonces, eso sí me gustaría hacerlo con todos los compañeros que estamos aquí hoy interesados en trabajar en eso. Muchas gracias. Eh. Bueno, pues yo quisiera agradecer a, a, a todos, a, a la rectoría por invitarme a la División de Investigación, a, a Nelson por coordinar a todos, a todos ustedes por, por su interés, por su perseverancia, su, sus ganas, su curiosidad. Y, y pues bueno, también puedo decir que para mí ha sido un, un placer servirles. Y, y pues bueno, eh, estoy muy, muy contento por estar aquí y, y también muy motivado por, por seguir eh, nuestra colaboración para, para avanzar en distintas líneas de investigación. Bien. Yo, yo creo que el aplauso no solo es para Carlos, el aplauso también debe ser para todos nosotros, ¿cierto? Porque hubo mucha mística y, y eso fue muy valioso. Yo quiero anotar un par de cositas pequeñas que tal vez me llaman la atención. Estuvimos trabajando la complejidad Tal vez cuando pensamos sobre lo que podemos hacer con ella, como que volvemos a nuestros problemas particulares de trabajo. Tal vez Iván planteó que nos uniéramos a través de la iniciativa de cáncer. Aquí ya lo que sabemos es que las matemáticas son valiosas. Es que el componente social es valioso. Es que el componente en sí mismo, de la vida, es valioso. Pero lo que entendemos es cómo se juntan, cómo interactúan. Y entonces tenemos que comenzar a entender y escuchar también de manera más juiciosa al profesor Anuri, que tiene creo que un 5 aclamado por toda su participación, y tratar de meternos en esos discursos, ¿cierto? Y tratar de entrar más en la economía, y que nos cuenten más de economía, y que todos comencemos a explicarnos un poquito más. Y así vamos a tener la visión de la esfera que Carlos nos mostró, un poco más compleja, porque qué bueno utilizar la complejidad, el concepto de complejidad en estas áreas, va a ser muy ventajoso y muy provechoso tal vez personalmente, pero la situación colectivamente tal vez se vea desfavorecida, y nosotros, tal vez los que soñamos esta universidad desde hace mucho tiempo, queremos verla en las mejores posiciones, ¿cierto? en los mejores rankings, y más aún teniendo el mayor impacto social que se puede, porque universidad que no impacta a su medio, pues simplemente está generando empleo y nosotros seríamos empleados, no maestros. Y en ese sentido tal vez, entonces, de hoy a mañana que vamos a tener el conversatorio a las 10 de la mañana en el Salón Rojo, pues yo los invito a que pensemos un poco en eso hoy nos vayábamos conversando con los demás y tratando más que pensar en ¿Qué me sirve? Tal vez es con quién yo puedo interactuar. Y mañana nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo podría de otra área servir o cómo yo podría entonces tener puentes de conexión a otras áreas? Ese será el mecanismo para que nosotros avancemos en complejidad y aprovechemos pues que tenemos personas de gran recorrido Carlos y muchas otras personas que hay también en C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad en México, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades, que esperamos que también venga una persona de allá de esa área aquí a hacer otro curso corto como este. Y tal vez ya estamos soñando con ellos en un diplomado o en un posgrado en complejidad. Tal vez podríamos entrar nuestras iniciativas a nivel de pregrado y de posgrado en complejidad, nosotros somos los llamados a liderar esta área y tal vez debemos comenzar a construir y tal vez a, a motivar que las convocatorias de la dirección de investigaciones, así como una convocatoria regular todo el año, convocatorias 50 años, que comiencen a existir convocatorias para complejidad y que uno de los requisitos sea un taxi diferentes áreas, pero trabajar retos regionales. Entonces también tenemos que pensar desde lo tecnológico cuáles son nuestros retos regionales, ¿cierto? Desde lo social, desde lo económico, desde lo biológico. Y es allí en donde tal vez podamos avanzar de manera adecuada. Ya estamos fundamentados, ya estamos más conceptualizados, ya nos entendemos más, ¿cierto? Ya nos conocemos, ahora hay que comenzar, entonces, a compenetrarnos a través de esa conceptualización. Esa es mi invitación. Finalmente, pues, yo quiero agradecerle mucho a Carolina. Carolina fue fundamental, todos los muchachos y las muchachas, niños y niñas, nenes y nenas, todos muy agradables y muy simpáticos, que nos apoyaron sin que se notara prácticamente. Y es allí donde quiero resaltar el trabajo de muchas personas que tal vez en la universidad no se notan, o no nos notamos, pero que el trabajo es fundamental. Así también, aquí en más? A la persona que nos dio la confianza, a la doctora Esperanza Paredes. Cuando ella planteó su Instituto de Estudios Interdisciplinarios, hubo un gran ataque fue tremendo al punto que ella me compartió un día y me dijo Nelson yo no voy a insistir más con esto y le dije yo por eso es que los innovadores en América Latina se van porque nadie los entiende ni nadie quiere arriesgar y más vale malo por conocido que bueno por conocer y usted está planteando lo bueno esa es la visión, que tenga confianza de mi parte le dije esto puede tener también mucha fuerza si el instituto pues sí, desde la dirección de investigaciones manejamos a la complejidad como un punto de encuentro interdisciplinario para trabajar y ella confió en eso y nos dio todos los elementos y nos está dando todos los elementos entonces administradores de esa talla de esa visión hay que también apreciarlos mucho, porque son los que nos permiten operacionalizar nuestras ideas en ese sentido pues, yo quiero manifestarles a ustedes, que yo a ella les doy mi agradecimiento, y espero también que de pronto ustedes eh, tengan la conciencia, eh, o más bien le den ese mismo reconocimiento a, a esa labor tan importante, y que esperamos pues que nos siga apoyando, y todo dependerá de lo que congentemos ¿no? también, de, de nuestra verdad que saca es este curso. Si de este curso salen opiniones interesantes... Pero salen iniciativas interesantes, la misma, la, la misma idea de complejidad va a tomar cuerpo por sí misma, por ella, por ella misma. Y será algo institucional, ya después no dependeremos de las administraciones, sino que será un rasgo institucional. Y la sociedad nos reconocerá por eso, nos premiará por eso. Bueno, antes de ponerme más emocional, Creo que pues, eh, les agradezco mucho por la respuesta y lo dejo con Carolina. Bueno, me acaban de llamar de la oficina y me dicen que por cuestiones logísticas la reunión de las 10 en el Salón Rojo ya no es ahí, sino nuevamente acá en el Salón Azul, Qué pena, fue un cambio de última hora, acá entonces a las 10 de la mañana para que por favor le comuniquen a los, otros, a los otros profes. Bueno, pues yo reitero mi agradecimiento al doctor Carlos eh, y pues a Nelson, que también nos colaboró con la organización y estuvo muy pendiente del, del evento. Él es quien introdujo el tema de la complejidad de las redes Unituina a la universidad. Entonces, pues muchas gracias en nombre de la Dirección de Investigaciones y en nombre de la, de la doctora Esperanza Paredes, rectora de nuestra universidad. Esperamos de verdad que, que este sea el, el preámbulo de unos de unos alcances pues muy buenos para la institución a nivel de investigación. Muchas gracias. Y muchas gracias por su asistencia también. Sin ustedes, pues es imposible. Bueno.